Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy hemos venido a ver una casa y a ver qué tal porque, bueno, eh, la casa en principio nos ha gustado y, y tal, el problema es que, bueno, hoy en día entre el tema de conseguir una hipoteca, ya que solo te, eh, te amortizan el 80% y que, bueno, el 20% lo tienes que poner tú y luego que bueno, yo aunque tenga unos ahorros, ese 20% es, es, un poco, es, es un poco complicado de, de asumir. Luego también está el tema de eh, coger una hipoteca de tipo variable o tipo fijo. El tipo variable la verdad es que es bastante arriesgado porque pueden subir lo que es el Euribor y puede subir eh, las comisiones del banco y llegar a un punto en el que no puedas no puedas pagar ese, ese importe, entonces bueno, lo interesante sería encontrar una hipoteca que, que fuera a tipo fijo y unas buenas condiciones, a ver si puede ser a un, menos de un 2%, pues estaría bastante bastante bien, el caso es que bueno, como soy joven y tal y tengo, tengo trabajo, pues Puede ser que, que me lo den, puede ser que no. Ahora también está el tema de que, bueno, la casa tiene sus humedades, tiene algunos problemas porque ha sido una casa que lleva mucho tiempo cerrada. Entonces, ese también podía ser un poco la, la incógnita, ¿no? De, de que depende del precio que te venda, pues tienes que absorber tú el problema de las humedades o lo, lo tiene que que asumir la, la compañía que, que te lo venden entonces bueno pues eso puede ser también un tema a tratar eh, luego también parece ser que, que el tema de, de la vivienda de las casas eh, está está bajando un poco el, el interés que, que tienen las personas en comprar casas porque al fin y al cabo ahora mismo hay mucha demanda pero en lo que son las ciudades en los que son eh, los alrededores pues está habiendo menos, menos interés porque la gente migra a lo que son la, los, las grandes ciudades. El problema es que en las grandes ciudades eh, comprar una casa es imposible porque están bastante infladas y los precios son bastante caros. Entonces la gente tiende más a, más a alquilar. Eh, por este motivo, pues bueno, puede ser que, que la vivienda ahora mismo eh, pegue una bajada y, y por esos motivos, bueno, ahora mismo entre que las hipotecas eh, las concedan a bajos intereses por el tema de que el Euribor está en negativo y además que haya, vaya bajando el interés por comprar una casa, eh, dado que se prefiere alquilar por el temor de, de la crisis y además eh, el tema de que están construyendo mucho ahora porque parece que hay más interés, pues claro esto puede hacer que, que otra vez se vuelvan a desinflar eh, las casas, las viviendas. Esperemos que esto sea así, que sea una buena época para comprar y que además te puedan dar la hipoteca. Entonces, bueno, ya os iré informando de cómo va el tema. Eh, hace unos meses ya tenía en la cabeza el tema de comprar una casa porque considero que puede ser una buena inversión. Eh, también es bastante importante el lugar donde compras la casa, ya que si en algún momento... No puedes, no puedes hacer frente a, al alquiler de esa casa, pues bueno, eh, o al pago de la hipoteca, pues al menos que la puedas alquilar y, y que aunque te tengas que, que mover a otro sitio. Entonces, bueno, son muchos factores a tener en cuenta para al fin y al cabo no tener que, que endeudarte sin más o, o no tener ese peligro de que, de que puedas acabar, acabar en la calle o sin nada, en plan, haber invertido todos estos años para que al final eh, la casa se la quede con el banco y, y tú con, con la deuda. Aunque, bueno, ahora mismo si, si tú... Eh, no puedes hacer frente a ese, a ese pago, el banco se queda con la casa y la deuda se liquida. Que bueno, eso es una ventaja que, que antes en la, en la época de la crisis no, no existía. Así que bueno, esperemos que todo esto salga bien y yo os iré informando. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.